Nosotros hemos solicitado la comparecencia eh, de la Defensora por los hechos que ocurrieron expresamente por los hechos que ocurrieron el día 18 de octubre de 2016 en el Centro de Internamiento Extranjero de ALUCH. Ocurrieron hechos muy graves, ocurrieron hechos de vulneración de derechos fundamentales. A usted se le dirigieron una aluvión de quejas y solicitudes de intervención y, sin embargo, tardó ocho días. Ocho largos días en intervenir. Ese es el motivo de esta solicitud de comparecencia. En el ámbito de esta actuación concreta por la que solicitamos la, la comparecencia y que ahora nos ocupa, entendemos que la Defensoría no saca buena nota. No solo saca buena nota, sino que entendemos que suspende, suspende como Defensoría y suspende su actuación como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Eh, bueno, por el relato que nos ha hecho, nos da a entender, nos parece que le está dando usted. Una función muy pobre a la institución, que además tiene un gran prestigio a lo largo de los años. Nos ha parecido que ante la vulneración de derechos eh, ha querido dejar entrever, o lo ha dicho claramente, eh, es una cuestión la investigación de la fiscalía o de, o de la policía. Tiene competencia para esclarecer hechos en relación a la vulneración de derechos del título primero de la Constitución Española exactamente los hechos de los que estamos hablando, que ocurrieron el día 18 de octubre. Este artículo no tiene interpretación ninguna, no es una función preventiva, tiene competencias para el crecimiento eh, de los hechos. Detectaron hechos que eran constitutivos de delito y que dio traslado a la Fiscalía, y de hecho hay diligencias abiertas por eh, presuntos malos tratos. Detectó la presencia de cuatro menores, dos de ellos además documentados, que tenían documentación que eh, eh, justificaba que eran menores de edad. Y también detectaron a dos mujeres en situación de vulnerabilidad. Una de ellas fue puesta en libertad y a la otra se le iniciaron trámites de protección internacional. Se relata que la Defensoría... Eh, pues reaccionaba de manera inmediata ante situaciones de riesgo cierto de posibles vulneración de derechos humanos o malos tratos, que es una función directa suya de supervisión, control y de garantizar, esclarecimiento de los hechos que garantizar que no se cometan. Y se realizaban visitas, bien en ese informe expresamente visitas durante el desarrollo de motines, precisamente. Y no solo estaban los funcionarios presentes en el desarrollo de los motines, sino que además se acompañaba a la reducción de los amotinados y el traslado posterior a sus celdas, porque precisamente son los momentos en los que eh, se pueden producir situaciones de malos tratos. Y eso lo dicen sus informes y eso lo hacían sus antecesedores. El segundo argumento, porque entendemos que suspende eh, como mecanismo, es qué mejor prevención para prevenir un riesgo evidente de malos tratos que la presencia inmediata, como ya hemos dicho antes. Y sabía sabía señora defensora que había un riesgo evidente primero porque lo que sucedía lo estaba viendo en la televisión segundo porque a ni diputados ni a senadores se nos dejó entrar durante más de dos días porque no se dejaba entrar a concejales y además con funciones de seguridad ciudadana ni a los servicios sanitarios estaban manifestando los internos que tenían eh, bueno que habían sido agredidos algunos y otros que tenían miedo a ser agredidos y las visitas además fueron suspendidas todo eso era de su señora conocimiento. Mora, perdone le digo... Eh, en su página web hemos eh, mirado cuándo fue la última vez que se realizaron visitas y al CIE de Luche, la última vez que se había realizado una visita era el 4 de diciembre de 2014, dos años dos años en realizar una visita a un CIE entendemos que esto es contrario al protocolo y desde luego entendemos no entendemos qué clase de prevención es esta Yo respeto su valoración A mí me parece que el dejar pasar un, un, un espacio de tiempo, unos días, en una visita muy larga de más de dos días por cinco personas, dos días íntegros, algo más de dos días, dos días y medio, cinco personas, en un momento ya de mayor serenidad y mayor tranquilidad, era bueno para hacer esta valoración y esta comprobación de lo sucedido. A mí me parece que eso no redunda de manera negativa en la valoración y en el aprecio de los hechos y de las circunstancias. Esta es mi posición. No lo podemos compartir. Realmente es lo mismo que decirle a alguien que en una situación límite en la que le está manifestando «estoy sufriendo malos tratos», están pasando una situación de vulneración de derechos humanos y se lo están manifestando un montón de personas, lo que les ha contestado a estas personas es que estaban sufriendo posible malos tratos es «voy a esperar ocho días que después voy a valorar». No lo podemos compartir, es exactamente lo que nos ha dicho. También tiene funciones en el artículo 9 de la Ley del Defensor del Pueblo para prevenir y también tiene funciones para intervenir y para investigar. Todas esas funciones las tiene. Si ahora preguntarle… Exactamente esas manifestaciones que le realizaron, eh, después de cuánto tiempo eh, fue usted allí, dos meses, quizás, un mes y medio, la mayoría de la gente que sufrieron este, eh, que hicieron esta protesta ya estarían fuera, puestos en libertad después de dos meses o eh, devueltos a, a sus países. Yo no voy a corregir a sus señorías, no suele ser mi papel, ni creo que deba ser. Son apreciaciones algunas con las que yo eh, democráticamente manifiesto mi no conformidad, pero mm, no soy nadie para enmendar la plana a nadie, ni muchísimo menos. Acepto las críticas y eh, en fin, eh, las libertades de expresión deben ser, Siempre defendidas por la propia defensora, la primera, y como defensora yo además no tengo derecho a hacer ninguna queja. La única persona, iba a decir casi en este mundo, pero en España que no puede quejarse es la defensora, sino acoger y tratar de estudiar las quejas de los ciudadanos provengan de donde provengan y del lugar o del centro del que provengan.